Hola, buenas tardes. Estoy en el campo. Hace un calor impresionante. Creo que hace hoy 35 grados por ahí. Eh, pero bien, me encanta, me encanta. Eh, pues quería comentar sobre lo que me ha pasado últimamente. Eh, muchos de vosotros sabéis que, que la Speed Spanish es nuestro negocio. Y, y también enseñar el español es nuestra pasión. Aparte de ese trabajo que hacemos, también yo trabajo en la terapia y parte de, la terapia es mi hobby, me encanta y me, me noto cada vez más ocupado en la terapia porque es obvio, es obvio. Mucha gente ya, eh, ya está mal, está mal por lo que ha sucedido en, en el mundo. Y mucha gente necesita ayuda, mucha gente quiere eh, conocerse mejor, quiere arreglar cosas. Ya mucha gente está diciendo, ya es la hora de, de cambiar, de hacer algo nuevo. Eh, y muy bien, me encanta. Y estoy, estoy para ayudar a la gente. Eh, pero lo que pasó hace, uf, no sé, un mes o tres semanas, un mes, yo hice un una... Regresión hipnótica ¿vale? con una persona eh, y también un es, es, se llama, es como haces un, una regresión a una vida anterior y luego eh, ay ayudas a la persona a hablar con su ser superior. ¿vale? Entonces es muy, es un proceso súper espiritual, ¿eh? súper espiritual. La hipnosis se puede usar, y yo la uso mucho, para re hacer regresiones a, a momentos en esta vida. Momentos importantes, eh, momentos de trauma, cosas así. Pero también, eh, y, y siempre me ha, me ha fascinado, es el lado de ver vidas anteriores, de, de hablar con el ser superior. Y entonces hice ese, ese proceso con una persona que tiene un canal eh, con muchos seguidores y eh, ¿Qué ha pasado? Pues sus seguidores eh, han visto el vídeo que hicimos y me han pedido la misma experiencia. Ha, me han pedido una sesión de regresión a una vida anterior y luego hablar con el ser superior. He, ha sido increíble la cantidad de emails que recibí yo en, en cuestión de, de una semana o dos. Siguen viniendo porque la gente sigue viendo esos vídeos Y me encanta, pero estaba, me, me sentía bastante agobiado porque yo no, yo no hago terapia a jornada completa. Lo hago en mi tiempo, tiempo libre. Encima, ya, hoy, Hoy, estos días, tengo cinco clientes con, con los que trabajo semanalmente. Así que estoy, estoy bastante ya ocupado con mis terapias. Pues Cintia me ha ayudado, ella ya está trabajando de, de secretaria de dirección y ella está haciendo las, eh, la, las citas, eh, hablando con la gente, menos mal. Gracias, Cintia, por hacer eso. Y ya tengo todo completo hasta abril de 2022. Es increíble. Me encanta. Y, y ese trabajo siempre es, un, es, es el trabajo de mi hobby. No lo hago para ganar dinero, pero claro que gano dinero. Pero no es, no es el propósito. El propósito es ayudar y ahora estoy ayudando, bueno, estoy al tope, estoy al tope, y bueno, entonces yo tengo un plan porque pienso, a ver, yo, so, yo estoy ya completo, completo, eh, mi horario completo hasta abril, otra persona, mi amiga, hace el mismo trabajo y ella está al tope, otra persona a la que conozco está al tope, entonces pienso, obviamente, estos días la gente se fija mucho en, en el lado espiritual, claro, y hay una necesidad, hay una falta de, de gente. Entonces yo voy a preparar un curso para enseñar eso, el proceso, cómo, cómo se puede hacer la hipnosis y, y, y la, la regresión y eso de hablar con el ser superior. Voy a enseñar a la gente. A que, a que lo, lo haga porque, porque claro que hay una necesidad. Creo que por lo que hemos pasado eh, los últimos, no sé, casi dos años ya, eh, estamos todos estamos buscando algo un poco diferente. Ya lo material no nos vale tanto. Y mucha gente ya quiere algo más allá de lo material y, y con razón, con razón, porque lo material no, no nos da nada, la verdad, nada de seguridad, nada, los, no sé, los gobiernos, la, la, la, la estructura que, que nos rodea, ¿no? No nos da mucha confianza. Entonces, hmm, interesante, ¿eh? Entonces, ya. Estoy súper ocupado entre Lightspeed Spanish, mis clientes y ahora mis citas para, para ver las vidas anteriores. Y es muy interesante. ¿eh? Me, me está fascinando. Y he, estoy escuchando y viendo cosas muy interesantes. Bueno, entonces chicos, que tengáis eh, un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Es, me, pff, tengo un calor ahora. Estoy... Uh, ¡Qué calor tengo! Vale, hasta luego, adiós.